Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día jueves, concluyendo este mes, y en medio de todas nuestras fiestas sanpedrinas de mitad de año aquí en nuestra región, lo invito para que iniciemos este día dándole gracias a Dios. Sea esta la oportunidad para bendecir, para glorificar, para darle gracias a Dios. El Señor que nos permite compartir con nuestra familia, ir a nuestro trabajo, el Señor que nos permite también unos días de descanso también con ver y admirar esta cultura opita los rajaleños, las danzas bendito sea mi Dios mi Señor que nos permita gozarnos también de la comida el asado la mistela bueno y tantos otros productos tan deliciosos de nuestra culinaria huilense eso, todo eso tiene que llevarnos a decir gracias gracias mi Señor alabado seas mi Señor porque nos bendices, porque nos has permitido nacer en esta tierra, la tierra opita. Gracias, Señor, por compartir con nuestros hermanos, por permitirnos gozar de la vida y de la presencia de tantos seres queridos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ¡Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados! Algunos de los escribas le dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto la gente quedó sorprendida, alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta gente se sorprende que Jesús perdone. ¿Quién es este? Entre comillas lo conocemos, lo hemos visto caminar, lo hemos visto por ahí predicando. Y esta gente está sorprendida, realmente están muy sorprendidos de nuestro Señor. ¿Cuántas veces nos sorprende el perdón? ¿Y cuántas veces nos cuesta perdonar y aceptar que otros perdonen? Solo mediante el perdón seremos capaces de dar el paso a una nueva, a una nueva etapa, a una nueva vida. Cuando estamos en el odio, en el rencor, estamos como este enfermo. Tullidos es solo el perdón sanando el alma como el cuerpo se sana solo cuando Jesús le perdona los pecados a este hombre este hombre es capaz de levantarse coger su camilla e ir estamos tullidos por nuestro pecado estamos tullidos queridos hermanos por nuestros odios por nuestros rencores permitámosle al señor que nos sane permitámosle al señor que nos cure de ese odio de ese rencor y que solo así Seamos capaces de levantarnos, coger a la camilla y salir corriendo. Porque la gracia del Señor lo vence todo. El amor de Dios lo vence todo. Amado Señor, líbrame todo pecado y sana mis heridas. Te ruego que lo hagas. Sé que anhelas darte a conocer a los incrédulos. Por eso quiero ser instrumento fiel y dócil, para que muestres tu poder en el mundo, transformando mi corazón. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, recuerden seguir disfrutando, gozando estos días de mitad de año, de estas fiestas de San Pedro y San Juan aquí en nuestra región, pero hacerlo sanamente en la presencia de Dios. Disfrute, comparta con sus amigos, tome los alimentos, vaya a mirar estas cosas bonitas de nuestra cultura, los rajaleñas, las danzas los desfiles, pero recordemos hacerlo siempre en la presencia de Dios. Dice la palabra, disfrute todo lo que quieras, haga todo lo que quiera. recuerda que Dios te va a pedir cuentas. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.